Voy a tener que romper la pared de arriba. No te recomiendo que hagas eso. Mejor cállate, Giga Doki. Yo sé todo esto. ¿Qué es eso? Su casa. Escapa de aquí. Ok. Pero un momento. ¿Qué tengo que hacer? Doki escapa.